Hay que volver a hacer el llamado a, la, a, a los ciudadanos eh, Tratar de buscar otro método de diversión El tema de las chichiguas <ríe> No te explicas Pero eh, mira, esos técnicos eh, Da pena verlos eh, encaramados Como decimos en buen dominicanos Sacando eh, o, o sea, del, del alambrado, del tendido eléctrico quitando esas benditas chichiguas y esa es una labor muy peligrosa, muy delicada. Entonces un asunto que es diversión para nosotros, es un peligro para esos ciudadanos que andan tratando de que nosotros tengamos un sistema eléctrico pues completo. Esos cortes supuestamente no sabemos, pero más allá de si es verdad o mentira, esa, esos cortes de luz que habían estado pasando hace unos días es por el tema de las chichiguas. De todas formas. Todo, todo el ¿no? tiempo se ha acusado a las chichiguas de algo que uno no sabe si realmente es verdad. Sí, <risa> bueno. por eso digo, pero más allá de si es cierto o, o, o mentira, las vemos que se enredan y no creo, sí, no creo que es justo para quienes hacen ese tipo sí. de trabajo. Bueno, Yo eso, me divierto, es, es, pero entonces tengo que ir a quitarte ¿sí? las intenciones. Sí, eso está bien. La chichigua es, es una tradición. Ustedes sí. se acuerdan del pájaro de Tito, una chichigua sí. grandísima. Aquí hizo Tito Alegría que volaba todos sí. los años y todo el pueblo, sobre todo los muchachos nos desbordábamos al, ahí al play, play al play, aquí, play, perdón, a ver a Tito volar el pájaro. Eso era eso era la diversión. El pájaro Yo a, ver a Tito volando el pájaro, eso era lo que te decía. Sí, pero tenemos otro tema colectivo, eso lo podemos tratar más yeah. adelante, el tema de la chichigua. Está interesante porque hay esa teoría o esa o esa hipótesis, ¿verdad? No se ha comprobado. Sí, sí, es realmente que causa esos daños. Hoy tenemos un tema. Vamos a llamar a Juan Rey para ver si nos aclara eso. Sí, sí, Más sí. Tarde. sí. Más tarde. Eh. Pues no, ya para cerrar ahí, Julio, rapidito. No sé si vieron una doña en, en un edificio, en una casa donde sí, se sí, sí, sí, sí. sí, sí. hizo viral. Digo yo no, pero claro, chico. claro. La, la doña <risa> sacó no del interior al bebé que lleva adentro. Eh, hoy, oh, hoy queremos compartir con ustedes un tema colectivo que está eh, de moda, eso está de moda. Gobierno pide extensión de estado de emergencia de, de 25 moda? días a partir del 18 de mayo. Ese es el tema colectivo que vamos a compartir con ustedes hoy. Este martes el presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional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 el gobierno indica que está en un dilema de proteger las actividades de las microempresas que no pueden subsistir mucho tiempo paralizadas. El Senado convocó para mañana miércoles a las 11 de la mañana. O sea, ¿Para hoy? Sí, para, o sea, hoy, para hoy. Para hoy a sesionar en el hemiciclo para conocer la solicitud del mandatario la Cámara de Diputados convocó para el próximo jueves, o sea para mañana, a los legisladores a una sección ordinaria. Aunque en la convocatoria pautada para las 11 de la mañana de hoy no se especifica qué temas se tratarán, esta se realizará después de que el presidente Danilo Medina solicitara al Congreso la extensión por 25 días más del estado de emergencia. Pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con que se extienda el estado de emergencia en el país? Abrimos el debate. Bueno, mira, hay, hay varias cosas que, que plantear con relación a este tema y una de ellas es, vamos a pedir otra extensión para que unos estemos en la casa sacrificados y otros se queden en la calle haciendo lo que les dé su mal, sí, sí, maladada sí. gana. ¿Eh? entonces eso eso tendría que verse. segundo, el problema nosotros estamos en una situación que todavía no sabemos si estamos eh, en, en, en la meseta de la curva ¿no? Si, estamos, si la curva se ha allanado o no o si no hemos subido a la meseta para comenzar a allanar, no sabemos eso por muchísimas razones que no vienen al caso porque ya la hemos debatido aquí muchísimas veces eh, pero indudablemente ...que eh, tener eh, un, un, un tiempo más de encierro sin sabiendo y viendo, como hemos visto, por ejemplo, la desazón, a veces la rabia de Carolina Medina... ...que dice, eh, ¿cómo es que la gente anda en la calle en estas condiciones? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque en definitiva... Nos, como quiera estamos expuestos Todos estamos expuestos Porque el día que tenemos que salir Los que están en la calle Que pudieran estar infectados Afectan a los que están en su casa Cuando se ven en la obligación de salir El Estado no ha podido No ha podido manejar esa situación O no le ha dado la gana de manejar esa situación Por las razones que fuere Para no endurecer la, la, las medidas Para evitar el autoritarismo Para evitar un, un daño a su candidatura Para lo que fuere Pero no lo ha hecho Primero. En segundo lugar, no sabíamos y sabemos todavía exactamente cuántos infectados tienen por la cantidad o la poca cantidad de, de pruebas que se administraron en los primeros días de esta pandemia. Entonces yo pienso, que, yo pienso que ya hemos hecho una prueba y real y efectivamente no ha salido adecuadamente o como esperábamos. Yo pienso que sacrificar una parte para que otro ande en la calle... Eh, eh, contagiando a los demás No tiene sentido práctico Ahora lo van a hacer para endurecer Para que nos quedemos Para que durante dos semanas Probemos a ver si podemos allanar la curva Y comenzar el declive de la pandemia Bueno, eh, yo estaría de acuerdo Pero en la misma circunstancia En que hemos pedido ya dos prórrogas No tiene sentido hacerlo Porque nos sacrifican a muchos Que tenemos que trabajar Hay que, hay que trabajar Hay que salir a la calle Hay que abrir las oficinas hay que abrir los negocios, el gobierno no ha sabido sustentar económicamente, materialmente, a esa, a esa enorme población que sale todos los días a la calle a ganarse la vida, sobre todo a los informales, que son los que más presionan, son los que más salen a la calle. Mire lo que pasó en el mercado, el mercado lo cerraron, lo, lo trasladaron a otro sitio. nadie hizo nada, nadie hizo nada en Macorís. Y, y ahora volvió otra vez al lugar de manera abierta, atento a mí. Yo, ellos lo abrieron el mercado y nadie ha dicho nada. Entonces, vamos a seguir en esto. Yo lo que pienso es que lo, que como sabemos desde el principio, desde que comenzó esto, que la, la, la normalidad que nosotros aspiramos va a ser necesariamente, nosotros y el mundo, va a ser una normalidad nueva, diferente. Vamos a meterme en ella y rumba abierta para cocotuces y tambora ¿por qué? porque definitivamente con este país no se puede a menos que no sea a palo y como el gobierno no está dispuesto a dar palo pues vámonos para la calle todos de acuerdo con esa posición final de Amado y casi completo porque es que es como he dicho no es justo no es justo si bien es cierto que hay gente la mayoría o una parte importante estamos en nuestros hogares pero hay una parte que no lo está haciendo y el nivel de, de, de fuerza que ha eh, puesto el gobierno en que se cumplan las medidas, o sea, hacer que la gente cumpla, no, o sea, no lo ha logrado desde el gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos la gente en las calles, como lo hemos dicho, lo hemos visto, los negocios de alguna forma, hay muchos que están laborando, aunque sea de forma eh, escondida y demás, pero lo están haciendo y posiblemente... De 25, 17 o 15 días que se extienda, es prácticamente insostenible en la forma en que se ha hecho, o sea, es más de lo mismo. ¿Qué, qué, qué resultado ha arrojado esto? O sea, ¿qué tan importante y significativo ha sido el resultado para este sacrificio eh, que se está haciendo desde la nación completa? Cuando nosotros nos fijamos, ok, 15 días más, ¿para qué? Para nosotros seguir en nuestra casa y los demás como si nada. O sea, no me parece, se supone que si hubiéramos hecho 25 días, por ejemplo, con medidas eh, drásticas eh, en lo que tiene que ver con las restricciones de cada una de estas iniciativas para evitar que la gente salga a la calle, pues posiblemente nosotros tuviéramos menor nivel de contagio, la gente estuviera más resguardada, si es necesario. O sea, hacer lo que haya que hacer, pero eh, resulta factible, resulta factible 25 días más. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nosotros quedarnos en nuestros hogares y todos los demás seguir como si nada. Para nada. Nos vamos todos para la calle. Cada bueno. quien que se cuide como pueda. Miren. Francis. Sí, gracias. Eh, yo estoy en desacuerdo con que se extienda el, el periodo de emergencia que se le da al, y se le otorga al presidente. Y que se sostenga el confinamiento y las y las reglas que se han establecido para poder contener el COVID, que se siga trabajando en salud pública. El desenvolvimiento gradual que pueda tener el Estado y el comercio debe darse por vía de consecuencias a través de ese acuerdo que se supone ha estado buscando el gobierno, porque hay que diferenciar. El presidente pide una extensión de un periodo de emergencia que le da a él unas facultades y libera de reglas al Estado para poder tomar decisiones económicas, de compras y demás. Hemos visto cómo se ha ido desenvolviendo el Estado y se le han ido destapando una serie de irregularidades en compra, producto de esa autorización que tiene de comprar por emergencia, que no es lo mismo el confinamiento y la cuarentena, no es para la cuarentena. Porque la cuarentena la autor la da o la emite por un decreto el presidente precisamente para buscar contener o llevar a nivel de planeamiento que decía Amado, cosa que no va a ser posible porque desde un principio yo he pedido que me diga en qué etapa estamos, pero siguen haciendo pruebas dispersas, no el Estado, sino los candidatos. Entonces hemos visto que el gobierno ha tenido una facilidad legal. Espérate, porque nosotros no hacemos pruebas. No, porque los partidos o los candidatos han regalado tengo entendido, la de ustedes no llegó nunca. A los hospitales. Pero... No, pero ¿cuántas? ¿Cuántas cuánta llegaron? A los hospitales. Pero dije... Eh, bueno, conténtale. aquí han llegado ya 800. Ah, ok. Pero eran 40.000. mil 40, no, no, no, pero era a nivel nacional. Que se están pero ¿dónde están esas 40.000? Ah, distribuidas ah, si en los hospitales. Yeah. Sí, si tú tienes 800 aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Coge la provincia, que son como mil y pico, ¿verdad? y así tú coges las 32 provincias. Ahora, <ríe> ya tú te vas bien lejos. Recuérdate. No llegaron, no llegaron las 40.000. Pues sí, sí, no, no, no llegaron ah, las pues 40.000. No llegaron. Sé sincero, porque no, no, nunca llegaron pero a si Llegaron unas si, cuantas, porque si no tú llegaron. Tiene aquí en una provincia mil y pico de pruebas. No se la vendieron. Eh, no se la no vendieron. Se la vendieron. Ah, pero la si tú tienes aquí mil, mil y pico de pruebas. <risa> y es una provincia. Si tú sumas las bueno. 22. Y se sigue entregando, eh, Se sigue entregando. Eh, pero bueno, yo lo que quiero es llevar a la sociedad a comprender que es una cosa el Estado de emergencia solicitado prorroga, prorrogado ya por 17 días y entiendo que de darse esa prórroga sería por los mismos 17 días no por los 25 porque la misma ley 2118 eh, establece ese mecanismo y no podrá el Congreso dar más allá de lo que ya otorgó antes entonces vuelvo y repito estoy en desacuerdo porque el gobierno ha demostrado en qué ha dedicado el poder que le entrega este periodo de emergencia para compras y darle una magnificación de servicio al candidato de la oficialía, al punto que ya anda ahí el recibo. Tenemos claro que las actividades de la asistencia social están paradas, es decir, ¿cómo se llama donde trabaja Mildred?, eh, plan social el plan, plan social el plan, el plan, plan pero social. tiene una factura de 25 millones de pesos en pan en abril en abril y vemos visto cómo se ha distribuido el pan no por la asistencia social sino por el candidato y su cara en estas eh. condiciones esos relajos y esas maniobras muy grave, muy esas grave. maniobras que tiene el estado a través de la del llamado de emergencia mientras salud pública el pueblo en confinamiento Estamos trabajando, ellos dicen que lo que nos conviene es eso y eso es falso porque el gobierno ya no necesita en esta etapa más emergencia que no sea la de trabajar para definitivamente aplanar la línea, hacer lo que tiene que hacer y ir gradualmente abriendo por vía de decreto el gobierno y la conformación de lo que él se supone hizo desde ayer en un acuerdo general con empresarios sindicalistas y el pueblo creo que lo podría apoyar. Eso ha sido la decisión y yo critiqué el lunes que el gobierno había asumido este reto solito porque no quería o no se había puesto no, de acuerdo no, con las clases políticas no ni con nadie. ¿Y quiénes son los que está llamando? Ah, los mismos de las comisiones que él forma cada vez que hay un lío. Los representantes de de los trabajadores Pepe Abreu y el, y el otro que ya le dedicaron a que van a apoyar a Gonzalo y las iglesias que están eh, disfrutando de algunas previsiones que le ha dado el gobierno, me refiero a, la, a las evangélicas, porque la del gobierno, la del, la católica desde el 15 se salió del Palacio Nacional porque renunció a hacer el enlace de la iglesia católica. ¿Ustedes lo recuerdan? En el 2015 bueno. y desde entonces sí, no hay sí, sí, un representante. Francis, vamos a darle la oportunidad a Wagner Miren, Jan? miren, para allá. con relación a esto del estado de emergencia, cada quien lo va a ver del punto de vista, verdad, y de su pasión y de su interés. No, hombre, pasión no. No, no pero, somos políticos. Lo primero que no me, yo no estoy apasionado. Yo soy político de un partido y pertenezco a una coalición. Lo que yo diga. Precisamente. Sí, no, pero no claro. lo tiene que estigmatizar pero porque yo no, ya yo, yo lo. He... Yo no te estoy estigmatizando a ti. Yo estoy diciendo ah, que bueno. cada quien lo va a ver desde de, de su perfil, verdad. Por ejemplo, Amado lo ve desde de su óptica. Ahora, yo Carolina sido, lo ve claro. de su óptica. Yo estoy en de desacuerdo de otro, por, por lo de mal, por el Ahora mal tino bien. que ellos han tomado. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué resulta? El estado de emergencia, ¿qué es lo que permite? poder limitar algunos derechos fundamentales. Por, por ejemplo, el libre tránsito. Si se va a, a pedir, por ejemplo, que a la gente se mantenga, estamos hablando, señores, de que la mayoría de la gente está cumpliendo la cuarentena. La mayoría de la gente está cumpliendo claro. la cuarentena. Los que están saliendo son unos cuantos, porque aquí hay cuantos, 11 millones de personas, de habitantes en, en la República Dominicana. No es verdad que esos 11 millones están tirados a la calle, no. Aquí hay un grupito que siempre sale a la calle como naturalmente y como sucede en toda parte del mundo. Pero no se acuerdan que, que, que en Filipinas el presidente tuvo que decirle a, a, a su policía, máteme, estoy que salga. Pero no se acuerdan que, que en El Salvador, eh, eh, eh, Bukele tuvo que decir, cuando ustedes encuentren a una, una gente, rompanle el vehículo y llévenselo presos por 30 días. O sea, es, es, lamentablemente que el ser humano es así. Es que, es que no, no, no está acostumbrado a este control Y es difícil señores Controlar a 11 millones de gente Siempre va hay una, un grupo que se cuele Y entonces cuando tú vas Y te lo llevas preso De una vez aparecen esos mismos que están pidiendo Mano dura Son los primeros que aparecen acusando al, al Estado De ser autoritario Lo que decía Amado Que a veces el, el gobierno como que se juega un chingo en eso Baila un poquito ¿Por qué? Porque esos mismos que están pidiendo autoridad Autoridad, control, ¿eh? mano dura. Entonces, después son los mismos que salen a criticar. Mira qué abusadores son. Se llevaron ese, ese señor de 60 años. Debieron darle un chance. Pero, por no. Dios. Pero, pero Pero no lo dijimos. Sí, está que... grabado ahí. ¿Se acuerdan sí. el señor? Eh, en, en los maestros. Se lo llevaron que preso. No debemos flexibilizar Se, eh. Entonces. Pero a, a, a trabajemos, gente, trabajemos nacional, desde el congreso esa norma y, rápida urgente y de, que que, venir, de darle esa oportunidad al estado para que lo controle es lo que le digo tuvo que venir el jefe de la Sin policía la eh, sancionar policía ¿por qué? porque usaron la fuerza lamentablemente pero entonces también nos quejamos de eso yo creo que sí que hay que extender el estado de emergencia hasta donde sea necesario hasta donde sea necesario claro Entiendo que el gobierno debe hacer más, debe hacer más, y entiendo que debe haber una supervisión de todo lo que sucede, que no se utilice el estado de emergencia para hacer compras y que un grupo de gente se hagan rico con esto. Tiene que haber supervisión con eso, Tú ves, Tien, estamos tiene acuerdo. que haber un seguimiento. Quiero preguntarle algo a Yerian. Ajá. Yerian, sí. mira, vamos, vamos a colocarlo en un plano... Eh, eh, tratar de, de quitar ¿verdad? todos los, los, los abrojos del camino para poder analizar lo siguiente tú crees sinceramente en tu fueros internos que en este periodo el gobierno va a hacer lo que tiene que hacer, que tú acabas de decir que el sí, gobierno claro. tiene que mejorar su actitud para poder soportar este nuevo, este nuevo periodo entonces tú crees que lo va a hacer ¿Tú crees, que, tú crees que tú puedes ver el resto de la sociedad por ti tú, tú tienes un sueldo y tu mujer tiene un sueldo, y ustedes están viviendo sin ningún sin ningún problema más allá de las dificultades diarias de esta situación, Ajá. igual como pasa conmigo igual como pasa con Francia y con Julio, pero hay una gran mayoría que no puede decir lo que yo estoy diciendo, porque no se presenta de esa manera, y esa gente, o el gobierno le subvenciona adecuadamente, o, que, o, o no solicita, o no, o no se hace la, la nueva prórroga, Ajá. porque la verdad que... Dime, pero yo estoy, yo estoy de acuerdo con que se comience a abrir la economía de manera gradual de hecho yo lo he dicho aquí yo estoy de acuerdo con que se comience a abrir la economía de manera gradual ahora bien, para tú poder controlar al pueblo, a la sociedad y tú poder limitar derechos fundamentales que ya han sido conquistados y que están ahí en la constitución dominicana para tú poder limitar esos derechos tú tienes que estar en un estado de excepción y por eso es que se pide el estado de emergencia, lamentablemente Ojalá el presidente lo pudiera, lo pudiera hacer por decreto. Nadie puede salir. Todo el mundo en su casa. El toque de queda. Pero no lo puede hacer si no está bajo un estado de excepción. Y por eso es que se pide. Lamentablemente, lamentablemente todavía estamos en situación delicada. Ya lo vimos en, en, en Corea del Sur. ¿Qué hicieron en, en Corea del Sur? Eh, bueno, eh, vamos al desconfinamiento, todo el mundo para la calle. ¿Y qué tuvieron que hacer? Para a recoger a todo el mundo para atrás, porque hubo un foco. Sí, en Corea del Sur, estamos hablando de países desarrollados, señores. Eh, vámonos para la calle a todo el mundo, que ya esto pasó. Eh, ya no hay contagiados. ¡Rum! Un brote de contagiados y a recoger a todo el mundo y cerraron todo de nuevo. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con esta enfermedad. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, mi punto de vista sobre esta extensión de este estado de emergencia si lo vemos desde, el, desde la óptica del confinamiento, que también ahí ha faltado eficiencia, es necesario entonces. Si el confinamiento y las autoridades de salud pública dicen que hay que eh, continuarlo por dos semanas más, hay que hacerlo. Ahora, yo quiero escuchar también la opinión de los expertos, de aquella comisión de expertos que se hizo, escucharla también, que el pueblo sepa las condiciones actuales de la pandemia, cómo estamos. Y esa comisión de expertos, de científicos, empezando por el doctor Báez, tiene suficiente background profesional de ciencia para expresarle a este pueblo y comunicarle a este pueblo las condiciones reales de la pandemia. No estoy diciendo que el ministro de Salud no la tenga, pero hasta ahora se necesita que el pueblo sepa toda la verdad. El continuar así sumiso, eso es presionar demasiado, eso es llegar demasiado lejos. Aquí más del 80% del pueblo vive en condiciones difíciles de pobreza y está desesperado, está desesperado. Y si las extensiones de emergencia son para hacer compras amañadas, si las extensiones de emergencia son para favorecer al candidato oficialista que tiene un turno de día y tiene un turno de noche, entonces mejor que no se dé. Pero si es para la salud del pueblo, para hacer lo que se tiene que hacer, para hacer aquellas cosas que no se han hecho en los tres estados de extensión que se han otorgado de emergencia, bueno, pues que eh, se haga. Pero eso es lo planteaba la Amado, pregunta pero, ya, en Sí, principio. pero lo difícil es el mismo planteamiento de Amado, que eso que no se ha dado en los demás estados de extensión que se dé ahora, porque ya está bueno y necesitamos nosotros ir integrándonos nuevamente con todo el protocolo posible a las actividades diarias a reactivar la economía dominicana. Bueno, mira, miren, mira. El, yo que hacer el, una pregunta, el, a el más yo, ahora, y a el, Carolina lo... que está de aquel lado. ¿Entienden ustedes que aquí se ha controlado el COVID? Aquí yo entiendo que sí por lo que no han dado de, de, eh, lo dijo de, de, de, de lo que no han dado de información Bien, salud pública así. porque es fácil el, que al hospital el hospital me dicen que apenas había nueve el otro día sí, no, y entonces ya. aquí en San Francisco de Macorís y es por ello que yo tengo la teoría de que no me sigan metiendo más miedo porque ya hemos ido aprendiendo a convivir con el Covid y estamos ah. haciendo poco a poco actividades... ¿Eh? Pues está muy o nos inmunizamos porque yo creo que lo tuve el cuatro, en un momento eh, bueno pues entonces hay que preguntarle a los 402 lo que lamentablemente eh, falleció. fallecieron entonces ah, 400 mira una eres? cosa miren, mira lo que yo he miren, dicho miren. al principio amado es Ajá. que pues estoy de desacuerdo vaina. con la extensión estatal por lo que he explicado de las compras sí. el mal manejo los escándalos que se han surgido ahora bien bien puede el congreso Establecer una norma urgente para que se pueda mantener la cuarentena y sí se debe de regular para que no haya una desobediencia social en la extensión y que se pueda desde el gobierno planificar ese acuerdo nacional que debió hacerlo desde el principio, lo dije el lunes. Y lo ha hecho solo y ahora lo que ha inventado es unos unos encuentros con la misma gente que él se reúne cada vez que hay un lío. Cada claro, vez que hay un tiene algo bueno, que aportar, porque pero, ya está pero es llegando es fácil, la hora. La a quien elegimos como autoridad fue está, una, fue a ellos. Está llegando no, la hora de algo que ocurre por el, la libertad. El, Amado, y el ¿Eh? entonces a no, autoridad. Vamos a escuchar, Amado. Vamos a escuchar, Amado. Tú sabes cómo pudiéramos nosotros decir sinceramente si se controló o no, si tuviésemos el número de infectados reales. No, pero es fácil, Amado, además que ir al hospital. Las pruebas. Sí, si hubiésemos aplicado la. Ese ha sido el gran dilema. Vamos a hacer una malo? investigación. No hay yo un lo, perfil epidemiológico de la ciudad ni fácil, de nadie. Caso, fácil. Que Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacer una tía? investigación en los centros clínicos privados de San Francisco de Macorís, de la región y de, y de los hospitales. A, país, que la, a que los casos han bajado. Carolina. A que han bajado los casos. Carolina. Y mucho. Carolina. Entonces está controlado. No, es evidente. Adelante, Pero, Carolina. Hay una contradicción. Entonces, Esto, claro, Entonces tenemos, que que no te tenemos que seguir aplicando las medidas que se están aplicando, porque si está bajando... Adelante, Adelante, Carolina. Me gustaría que, por favor, producción, un link que, que enviaron eh, los muchachos, me parece nuestro coordinador, o ya no sé, de la Universidad sí, de Johns Hopkins, sí. Entonces, la cantidad de casos eh, a nivel mundial, eh, sería importante verlo, la cantidad de muertes, eh, el link está bueno. ahí muy fácil... Anoche ya lo vi que iban 291 mil muertos en el mundo. Hay más 290, 292 mil 316. Murió otro entonces. <risa> un total, Carolina, ¿no? son las 740. Carolina, son las 740. Ah, no, fueron mil. Mil, ¿sí? Porque estoy dando un dato. El, el total de casos confirmados a nivel mundial es de 4.278.180 personas. Es decir, que esos dos o tres días se meten a 5 millones de personas. Y la muerte es para ti. Sí. adelante lo pueden presentar en la pantalla. Carolina, a las 7.42 algo pasa por la libertad allá en la Ribera. Así mismo.